Hey, hola a todos a todos, aquí Rainbow Craft, y en un nuevo vídeo, el día de hoy traigo un Speedmin, como de costumbre, de una persona a la cual no conocéis y no, bueno, todavía, y no creo que conozcáis en un largo tiempo, pero os diré su nombre al menos, se llama Laya y os pondré un poco en el contexto de este dibujo porque tiene, tiene una historia el dibujo básicamente yo todos los veranos voy a ver a mi familia a Andalucía y vamos todos juntitos y felices a una feria que me encanta saludos a mi familia, está viendo este vídeo, os he hecho os mucho de menos, <ríe> maldito corona y bueno, como podréis suponer, por las condiciones en las que estamos, no he podido ir a mi familia porque supone un gran riesgo, porque la gente, bueno, solamente voy a decir que el otro día fue al paseo marítimo a dar una vuelta y en 20 minutos 125 personas sin mascarilla, que es verdad que una gran mayoría llevaba pero en pueblos y cosas así, no, mucha gente no la lleva y es un poco frustrante, da mucha rabia Ojalá, me man, no hace falta ni que me paguen, yo me ofrezco voluntaria para ir diciéndole a la gente por la calle ponte la mascarilla, yo me ofrezco voluntaria, porque de verdad me, pongo, me pone muy nerviosa ver gente sin mascarilla o gente que dice, que, que se aprovecha los vacíos legales pero a un nivel que dices, pero, pero a ver, no no puedes estar bebiendo un, un refresco durante 20 minutos por la calle, no, no, no, no, no, no. Bueno, el caso que él, como no puedo ver a mi familia, ni puedo ir a la feria, pues dije, mira, voy a dibujar a Laya, que es andaluza también voy a dibujar a un traje de gitana en honor a mi familia y a la feria a la cual no puedo ir <risa> yo es que, es que es que es una vez al año que vas a la... es una feria que dura nueve días Nada, no voy a decir lugares, pero es una feria muy guay, os la, recom os la recomendaría, pero no voy a decir sitios <risa> pero en fin, que primero dice un poco boceteando, como habéis podido ver Hice el brazo en una posición diferente, no me gustó, así que lo cambié. Después pinté el, el buceto, que es una cosa que diría que lo hago desde hace un mes, pero es que sería verdad si hubiera grabado el audio el mismo mes que, que, había, que grabé el dibujo. Que lo grabé en mayo, estamos en julio. Así que ya hace un par de meses desde que empecé a hacer lo de pintar los bucetos para, que, para tener una idea de cómo era el dibujo y cómo tenía que ir todo ese rollo. Que es verdad que en el buceto no hice los lunares, porque mucha pereza, ¿sabes? <risa> y dije, mira, lo, lo hago después. Tengo que decir que lo, lo de los lunares fue lo que más tiempo me llevó, por decirlo. Pero fue lo que más me gustó, porque me gustó bastante cómo quedó, ya que le dio más, más volumen a la falda. Estuve mi ratito, los pinté, copia-pega-copia-pega, después los transformé y me gustó cómo quedó. Aunque claro, ya han pasado los meses desde que hice el dibujo y ahora veo más errores que el día que lo hice, pero bueno. La verdad es que es un dibujo que en general me gusta bastante. Y tampoco tengo mucho más que comentarte el dibujo. Es un dibujo, lo, lo dibujé. Me gustó cómo quedó. Y bueno, también he de comentar que no sé si este. Supongo que este será el primer vídeo que subiré después de tres semanas sin subir vídeo, en las cuales estuve un poco liada. Sí. Tengo muchos proyectos en, en marcha. Ahora mismo te puedo decir que tengo unos cuatro o cinco pensados que estoy intentando llevar. Así que sí, me, me pongo a hacer muchas cosas y voy subiendo lo que puedo. De hecho, tengo otro vídeo ya grabado. También tengo el audio, que es lo que más me cuesta. Sí. Es curioso porque hablo un montón, pero después lo de ponerme a grabar es como lo que más cuesta. ¿no? Pero bueno, se hace y se sube igual. Así que seguramente tendréis vídeo... A ver, no voy a decir vídeo pronto, porque siempre que digo hay vídeo pronto, me paso tres semanas o un mes sin subir vídeo y tampoco, tampoco esa mi intención. En días, semana como mucho, habrá nuevo vídeo, creo, espero, y si no, pues es paciencia lo ¿no? <ríe> que hay yo no tengo horarios en el canal creo ya haberlo dicho antes y si no lo digo otra vez yo subo cuando se puede por eso si te gustan mis vídeos suscríbete y dale a la campanita porque así así no tendrás que estar pendiente de YouTube te avisa y ya está cuando milagrosamente mire por subir vídeos así que no tengo mucho más que decir Diré lo de siempre el dibujo acabado lo subiré a mi blog tengo un blog lo dijo, lo digo en todos el... <ríe> los vídeos el enlace a mi blog está en la descripción Si le vas a mostrar más Ahí podrás ver el enlace Y bueno, no tengo mucho más que decir Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete Dale a la campanita, ya lo he dicho, y lo repito otra vez Y tengo un blog Ahí podéis ver el dibujo acabado Y nos vemos pronto, chao